But today I've seen some more smiles on the finishing line as the athletes get used to the experience, what their bodies go through every day, and they start to accept it, they start to realize that they're going to... One ah! Ah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Valenti, have you lost a half a handlebar? I suspect he has just trying to have a look and see where that it's supposed to be. It's somewhere on his bike that's gone missing. Ha muy fuerte y esto roto dos aquí y lo más jodido es que hemos partido el manillar. Vamos a ver si con un palo vamos a ver si con esto no, no, no no bueno, aguanta esto, eh. Yo creo que esto con un con un poco de cinta llegamos. No, no, yo creo que no, no yo. No, no, pero tren, ¿Cómo te sientes del brazo, Valen? pero yo creo que vamos a intentar mover el manillar para el lado. Intentaremos mover el manillar hacia la derecha para poder agarrarme. La putada es que el freno roto es el de atrás. Creo que sí. Balanceamos un poco el manillar a la derecha. Te podrás coger. ¿Te podrás cogerme, frenar con el de adelante. Y en el próximo, tal. Eh... Hostia, lo he visto de atrás, tío, me ha asustado, eh. Me ha asustado. Vamos a ver si lo cogemos así y así al menos me puedo agarrar. Hay que poner esto aquí, que se aguante y vamos a probarlo. Si no, lo bueno es que para el habituallamiento hay 15 y nos haremos corriendo. Oh, my God. Mira, vamos a hacer una cosa, esta tarde subimos a Super Barry, el canal de Jordi Barry, el vídeo de cómo le está yendo toda la experiencia Entonces, entre todos los que vayáis y os suscribáis a su canal, que pss, link aquí abajo, mira, este mayot, este mallot, este culot, este culot Y mira, una cosa muy exclusiva, lo que ha quedado del manillar que hemos reventado hoy ¿Que qué ha pasado? Pues que la hemos liado gorda, dale al músico. viendo aquí, es donde deberíamos dormir Barry y yo, pero la realidad es que Barry está hecho una mierda ¡Barry! ¡Uy, perdonad, es que me he quedado medio frito ya! <ríe> la realidad es que quien duerme aquí es Ivón y el niño, porque como ellos están disputando hoy han quedado el 17, o sea, con dos cojones, pues nosotros dormimos en la tienda ahí atrás hemos montado donde editamos el vídeo, el docu que ya os enseñaremos y ellos duermen aquí. Trabajo en equipo, señores ¿Qué es lo que me has hecho hoy? Tapa reina 122 kilómetros, 1800 de desnivel. Ha empezado el día lloviendo y os juro que la hostia que me he pegado hoy no me la había pegado en la vida. O sea, también os diré una cosa. Después de romper hoy el manillar con una hostia que flipas, hace dos días el pedalier con una hostia que flipas, hoy esto asus. Eh, tal. Coño, el mayor debe ser bueno porque no, se ha, roto. no se, el, se ha roto. Y el cuadro de la bici también porque está intacto. Sí. Eh, básicamente hemos salido muy muy bien hemos ido adelantando todo el cajón yo creo que un par de cajones como todos los días brutal, este señor iba muy fuerte yo lo iba siguiendo y tal y entonces hemos pillado un grupete bueno como ya estamos más adelante ha habido una, había, íbamos por una pista, hemos girado y había una, una zona de pista pero muy cabrona, muy, muy bacheada con, a, con, ar, eh, con arbustos y tal y Valen iba adelante y hostia las cosas están pasando muy rápido de repente yo me he fijado, no sé si se habrá encontrado con algo, es que ni él se ha dado cuenta No sabemos si es una piedra, matorral o algo ¿Sabes cuando tú vas corriendo y de repente hay una cuerda y tú no la ves? Te enganchan, notas que te tiras para atrás y tú vas para adelante Pues algo así habrá pasado, un matorral o una piedra Iba rápido, se ha pegado un fustión me ha asustado mucho, tío Yo iba detrás, ¿sabes cuando lo ves con cámara lenta? He pensado, adiós ¿Qué ha pasado? ¿Se ha levantado porque es un jabalí? ¡Eh, vale! ¿Cómo estás? Tío, Estoy sangre, bien. Sangre sangre, y yo he visto sangre y entonces... Bueno, vale, pues oye, nada, tal. Manillar de carbono por la mitad. Sí, sí. Y aquí os tengo que decir una cosa muy importante. Este señor me está dejando muy flipado de la capacidad que tiene de tomar decisiones de forma muy ágil y acertadas en momentos de crisis porque el otro día lo hicimos con los pinchazos y estaba bloqueado y me dijo toma ya te lo cambio yo porque yo me hubiera estado 15 minutos el pedalier el otro día de no no hay que empezar a correr ahora ya con el pedalier corremos pues hoy lo que hemos decidido a la mierda saca llave allen y lo que ha hecho es desajustar un poquito y mover el manillar para centrarlo el manillar que se le ha roto por el lado derecho y el freno de atrás lo ha medio enganchado imaginaos cómo iba cambiando Pum, ha tirado y, y, y bueno, que hemos adelantado gente Pero bueno, eh, hoy, vídeo resumen de Barry Creo que, hostia Estamos teniendo mucha suerte De que con todo lo que nos ha pasado Sigamos en carrera y sigamos vivos O sea, la hemos liado mucho Hemos ido muy fuertes Mira, mira cómo llevamos las, cam las, las camas, las piernas ¿no? O sea, flipa pero estamos disfrutando, tío, estamos haciendo un carrerón, estamos metiéndole o sea, claro, cualquiera en casa dirá, descerebraos, tío, ¿no? Yo creo que le estamos metiendo cabeza, no, no. pero estas cosas pasan, eh, ayer Pepito nos cuenta, hostia, hice 15 kilómetros de más, el compañero partió civil otro chaval, hostia, he partido el electrónico, o sea, aquí pasan muchas cosas, purito ayer el brazo. Eh, pasan muchas cosas y nosotros que somos globeros Pues nos pasan más, pero aún así Nos pues estamos gestionando bien, le estamos metiendo humor Le estamos metiendo actitud No nos desanimamos y creo que si seguimos así Es que quedan cuatro días, hombre Hostia, es que... Sí, sí, llevamos tres, mañana cuatro Ecuador, sin contar la prólogo Mañana 111 Y es que no se acaba nunca esto Quien quiera estos mayores a suscribirse Al canal de Barry y a darle duro Gracias por el apoyo, Barry, tío Eh, vale Estoy muy contento hoy, tío, de que sobre todo no te hayas hecho daño físico, tío, porque la castaña que se ha pegado me ha asustado, tío. Pues físico sí. no, psicológico un poco sí. La madre que me... ¡Vamos para allá! <susurra> bueno, por cierto, una última cosa. Ya vengo de... He ido al médico, luego he ido un poco a la ducha. Flipa, ¿eh? Esto es para puntos. Pero bueno, ahora lo veremos. Por suerte no hay, no hay arena dentro, con lo cual... Una última cosa. Um... Ahora sería muy fácil escurrir el bulto y decir, hostia, qué mala suerte el primer día, eh, es Ram, qué mierda la biela, o, o y decir, hostia, qué mierda el tío que fabrica los manillares, o hostia, aquí los que lo montan y tal, qué mierda. Eh, yo no soy de escurrir el bulto nunca y a veces eh, escuece un poco, pero eh, ante algún comentario que habrá de la gente diciendo, oh, esto es culpa de Ram, o esto es culpa de BH, o esto es culpa de bici o esto es culpa del de que fabrica manillares, esto es culpa del puto jabalí, esta bici que llevo yo es la misma que lleva Corets y que llevan Sarru Y están alante, y están alante en el campeonato del mundo Y las hostias que le pegan son peores que las que le pego yo Lo que pasa es que yo soy un puto globero Y todavía tengo que aprender a ir en bici Así que, culpas para San Juan Hoy no es día de escurrir el bulto Sino de aceptar un poco la de esto Pero os prometo que iré mejorando Así que Jordi de más que bici Perdona porque cada día te la lleve trinchada eh, Gente de BH Perdonad porque os esté destrozando la puta bici De arriba abajo y ya prácticamente No quede nada de los componentes originales originales que le, que le montamos, pero os prometo que con el tiempo y con un poco de técnica, si el brazo aguanta, vamos a llegar a meta. ¡Vamos!